Servicio eficiente, es parte de tu responsabilidad Activa la conciencia, con energía y eficiencia La electricidad debe cuidar, y así el planeta te lo agradecerá Mi gente, cada acción cuenta Hagamos uso racional de la energía eléctrica ¡Anda!